Corre. Listo, no, le falta uno. No, tío. ¿Qué ¿De ¿Dónde, dónde estás? Vale, vale, espérate. estoy comprando el menú, ¿vale? A ver si... No te añade esto, tío. No sé qué pasa, eh. No me deja añadirte, eh. Me está diciendo error, eh, todo el rato. No sé por qué. No me deja, tío. Que no me deja, tú. A ver si vas a ser tú. A ver si va a ser problema tuyo. Oye, igual sí, eh. Igual, igual, es, igual es... Igual es tu... Igual es tu juego, eh. Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que igual es tu juego. Mira a ver la interfaz, tío, a lo mejor, yo que sé. Nos toca algo, no lo a mí no me deja añadirte, ¿eh? A mí no me deja pactar contigo, tío, no sé qué pasa. <risa> <risa> Hostia, oh, bestia y todo, ¿eh? Vale, chupada, pedimos esto. Según sí, tal, lo voy a farmar igual. cabrones. Me han reventado, tío. Me han reventado, la puta bestia esta, tío. Qué pesado este del juego, hostia. en el aire todo. Ven aquí, el cuchillo te mato! Ven aquí. Ven aquí. Oh puta. Va a reventar el dron, tío. Putada. Me ha distraído el papanatas este. El papanatas este me ha distraído, lo flipas. Vale, hay una tocha ahí, pero necesito el fervor, ¿eh? Necesito el puto fervor, tío, si no, no estamos haciendo nada aquí. Es tochísima esa, ¿eh? Notice, kit recalibrated to match increased operator performance. Dámelo, ¿dónde está? Dámelo, dámelo. Vale. Para que no nos hagan daño y punto. Y a vivir. Vale. Quiero, quiero ir a la tocha esta. Y ya tendríamos, ¿eh? Para el árbitro. Ya tendríamos. siempre se puso sumar más, ¿no? <risas> Enjoy! Ahí oh, la mierda que está, ¿eh? Vale, eh, sube, sube. Ah, tío. dar más, tía. No, ahora no. Ahora no, cabrón. Te tengo que farmear la otra. Esta bueno, está extraída, está extraída. Notice. Kit adapted for improved operation in current environment. Oh. Now carrying a zeal crystal todo, ¡Me lo regala! Oh. ¿Lo llevo encima? No, se ha caído. Vamos primero. The tinkering can do wonders. <laughs> <laughs> <laughs> oh, I didn't do. Ahí Sería ahí, ¿no? no más abajo. Ahí. Costa mucho, eh, sin miras. Ahí eh, calma. Uh -huh. Vale, vale, para que os calméis, os pongo esto. Vale, un segundito. Ah, casi He pillarla en la confusión, tío. No. Sí, pero damos un segundo. Voy a echar un ojo aquí. con esto nos forramos. ¡No! No me spikes nada, nada No. We are changing to another uplink location in a bit. We're almost done here. Good, look, look at one Alright, cycle spike over. Now no. get ready for the big one in a few minutes. ¿Qué nos queda? O sea, ¿Qué pasa con él? ¿Se ha quedado oh, que hay caído? Ese yo digo no lo digo encima. El de la grafeno este ¿o? o lo que sea. Vale, ahora sí. eh, superior. 40 de ventaja. Ah, alright. Okay. He very well with the Zeal Crystal Prospector. Can you carry it for longer? Notice, operator exceeded expectation. New kit enabled. ¿Donde, donde? Disparame, dispárame, cabrón. ¿Dónde estás? Abajo estaría. Abajo mía. Abajo mía seguro. ¿eh? Aparecerá, aparecerá. De hecho, allí hay uno, ¿no? Joder, lanza granadas. Estoy muerto. Joder, no me pido la cutie. Vale. Ahí viene a por mí. No, que no me estoy curando. No. O Esa es mala gente, tío. Tú lanzas granadas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, cabrón? ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? Tengo nos ¿Qué pasa ahora? pasa ahora, information? Toma. ¿Te ha quedado clara esta información? Oh, venga. A tu casa. Vas a rushearme a mí. Cabrón, torreta toma ¿no? por culo. Nada, no, no. esto para mí. Sube, sube. Estaba claro que no iban a reventar. Vale, ¿dónde? conseguir activar esto otra vez Ahí está. que se pardísima aquí dejar esto aquí y a ver qué pasa el otro tiene que venir así que es cuestión de esperarle ¿eh? pues aquí de momento estamos bien ¿eh? en la posición estamos con esto recargando está bastante fácil ¿Qué más el bicho atacó este, Ah, la muerto. No viene a por su body tío, ¿no? No viene, tío. Uh -huh, qué tiraco Otro más, otro más. Otro más. Está F, esta es F. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estaba F ese pavo? Joder. Is here. Now hurry up before things get bad. Vale, este sí. estos que van sin chaleco. que si les pego un tiro, ya está, ¿sabes? Están dones. Creo, ¿eh? Voy a mirar igualmente, ¿eh? porque creo que se ha ido ya. ¿Ganamos por poco? Lo justo. Debería matar uno más, ¿eh? Si sí puedo, dar. <risa> Hostile prospector Hostile prospector engaging. Oh, porque se está curando. ¡Qué hijo, <risa> puta! Hola, ¡En tu cara, cabrón! Sí, sí. 200. Vamos a ver si aguanta o no. ¿Cómo se llama al pavo? O sea, la metió ya seguro. ¡Ha palmao! ¡Ha palmao! qué pringao! Ahí lo tenéis bitches. Primero. Let's fucking go.